Eh, me llamo Carlos Barro Fontán eh, Todo el mundo me conoce por tango ya que mi padre eh, empezó a trabajar de zapatero en el año 1940 eh, Las tamancas era el trabajo fundamental porque el campo necesitaba eh, las tamancas para trabajar porque eh, es un trabajo duro, había mucha agua y entonces las tamancas cubrían esas necesidades eh, Estoy reproduciendo como los patrones que tenía mi padre para hacer las tamancas o los tuecos o como lo quieren llamar. Esta es la parte de eh, esta es la parte trasera. Eh, una vez cortadas hay que perfeccionarlas, hay que montarlas y coserlas a máquina. Como podéis comprobar, es una pieza preciosa, es una pieza de Galicia, una pieza que le gusta a todo el mundo y que fue tradición en nuestro pueblo, en Mondariz y en todo Galicia. Pues entonces ahora esto se cosería. Eh, como podéis comprobar, esta es una máquina Singer, eh, es una K-29, fabricada en el año 1906, que cose eh, divinamente. Entonces, eh, una vez cosidas eh, las piezas, eh, se montan. Las puntas siempre se, siempre, siempre se ponen en la boca y salen todas derechitas y, y ves que derechita queda ahora toca recortarlas para ponerle la puntera y las vidas Eh, para hacer los cordones, para aprovechar la, la la piel, para no tirar con nada, y se hacían estos cordones que son artesanales al 100%. Aquí estamos ya terminando de poner el cordón correspondiente y, y la tabanca ya está construida.